¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo un juego modificado por mí Un mod de Pokémon e Espada Este mod se llama... Pokémon Divine Sword eh, Hardcore, es, es como lo he llamado Una versión eh, mucho más complicada de la, de la versión Divine Sword Oficial, y bueno, supongo que Muchos de los que estáis viendo este vídeo sois eh, Seguidores de J y de Pachi Dos Poketubes que han estado jugando esta ROM En un versus log súper épico Y que lo terminan justo hoy A la vez que se publica este vídeo Entonces, bueno eh, Aquí tendréis los links eh, abajo En la descripción, pero ahora os voy a explicar Cómo se utiliza estos mods en Yuzu, ¿vale? Que es el emulador que todo el mundo eh, pues, utiliza para, para probar eh, Pokémon Espada y Escudo. Eh, antes de nada, decir que eh, eh, la ROM modificada original, digamos, el Divine Sword base, es de. Bueno, de unos chicos. Que también os dejaré el link en la descripción por si queréis jugar el Divine Sword normal, ¿vale? Esta es una versión hard con una versión muy loca donde los Pokémon están. Super locos, muchos más legendarios y encima hay jefes de ruta, un poco al estilo el Radical Red, ¿vale? Que es que es, es, es, es espectacular, ¿vale? Ahí va, a ver, esto va a ser una versión 1.0, lo que con este vídeo, el momento en que publico este vídeo Pero voy a intentar hacer más versiones, voy a intentar eh, actualizarla Así que si tienes alguna propuesta, lo vas a jugar o has visto la serie de Pachi y Jota eh, agradecería que me dejaras en la descripción, o me perdón, en la descripción, en los comentarios, pues tu opinión, qué cambiarías, qué mejorarías, y yo voy a intentar ir incluyéndolos. Y bueno, pues cuando tenga una actualización un poco grande, pues os avisaré con otro vídeo. Eh, si veo que os gusta mucho esto, vamos, si, si le, le apretáis ahí el botón de like y veo muchos comentarios, pues eh, haremos, pues eso, más versiones y un, un hardcore que quede de verdad, muy, muy hardcore. Así que ahora voy a enseñaros eh, cómo se usa en Yuzu, ¿vale? Tengo aquí eh, abierto Yuzu con el Pokémon Sword extraído directamente de mi juego comprado, ¿vale? Allá cada uno con su conciencia, si lo puede comprar o no, eh, lo mejor sería que lo sacarais de vuestro juego comprado. Pero para ello también necesitáis pues, bueno, una Switch pirata para poder extraerlo, si no me equivoco, ¿vale? Así que bueno... Haya cada uno con su conciencia. Yo soy de, de cero pirateo y mucho comprar, pero bueno. Entonces, una vez hecho esto y has incorporado Pokémon Sword en tu, en tu Yuzu, lo importante es que tengas la actualización 1.3.0. Porque sin esta actualización no vas a poder disfrutar de todos los legendarios, de todas las cosas que trae este, este mod... Entonces, bueno, pues importante instalar la ROM base de Pokémon Sword más eh, la actualización 1.3.0. Una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es descargar el mod que tendréis en la descripción. Ahí hacéis clic, lo bajáis, será un zip o un RAR con unos archivos que tendréis que poner en una carpeta en concreto. ¿Qué carpeta? Pues tenéis que hacer aquí botón derecho y decir que os abra eh, la localización de la carpeta de modificación, la Mod Data Location, yo no sé si lo tendréis vosotros en inglés o no, bueno, lo vais a entender igual, así que le damos a esto y os va a abrir una carpeta eh, con un número que debería ser este, porque estáis, estáis jugando Pokémon Espada, si estáis jugando Pokémon Escudo no va a funcionar, ¿vale? Porque esto es una modificación de Divine Sword, que no es lo mismo que Blessed Shield, que es como la contraparte, ¿vale? entonces eh... Digamos que eh, aquí esto lo, lo, tendréis, lo tendréis vacío, ¿vale? Y tenéis que crear una carpeta, como tengo yo, que la llamáis Divine Sword o la llamáis Divine Sword Hardcore o como salga de las pelotinguis. Básicamente le ponéis un nombre y dentro metéis la carpeta que habéis descargado, ¿vale? Vais a descargar un zip con esta carpeta, la rom fs Y ya está. Eh, lo plantáis ahí dentro... Eh, y ya está, y, y no, hay, no hay más que haceros, sea, es así de sencillo. Una vez hecho esto, importante haber puesto en medio la carpeta con el nombre, ¿vale? Importante, lo digo por si acaso. Porque eh, cuando le deis aquí a botón derecho, propiedades, debería saliros, detectaros ese Divine Sword con una versión de, de modificados los, los, los gráficos y todo. Y, y debería estar activada, si la tenéis desactivada no va a funcionar tampoco, ¿vale? Es así de sencillo. Y nada, pues como veis tengo la versión 1.3.0 del Divine Sword activado ya y preparado. Y ya estaría, una vez ejecutéis el juego se va ya a cargar vuestro mod y podréis jugar tranquilamente este mod tan, tan hardcore, la verdad. Y nada, lo dicho, esto ha sido todo. Espero que eh, os venga súper bien, que lo disfrutéis muchísimo y que me dejéis vuestros consejos en los comentarios, ¿vale? Para ir actualizándolo y que podáis, pues eso, eh, disfrutar de, de nuevas versiones más difíciles, más complejas y ya está. Y si me dais muchas, muchas, muchas... Muchos consejos. En este vídeo os prometo una siguiente versión muy pronto, ¿vale? Le dedico un buen rato, un buen testeo y os saco una versión ya muy, pero que muy pulida. Y ya estaría. Espero que os haya gustado. Dejad un super like de no apretad ese botón como si no hubiera un mañana y saludos para Pachi y J, que son unos malditos cracks. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Chao! ¡Chao!